diría que eh, lo principal que hace CEPAL en materia de cambio climático en la región es fortalecer la capacidad de los gobiernos para aplicar instrumentos de política económica, para orientar las inversiones, los patrones de consumo y de producción hacia opciones más bajas en carbono, hacer visible los impactos del cambio climático en la región. Comenzamos documentando eh, la realidad material del cambio climático en la región y lo que eso impacta a la economía de los países de la región y posteriormente hemos venido explorando alternativas, soluciones, eh, caminos a recorrer.